Las Mañanas de Radio Nacional de España, con Alfredo Menéndez. La banca suma y sigue en su proceso de reducción de plantillas. Santander acaba de anunciar un ajuste de empleo que podría afectar a uno de cada tres trabajadores de sus servicios centrales para adaptarse a las necesidades de la integración con el Banco Popular. Maribel Sánchez de Aro, buenos días. Hola, buenos días, Alfredo. Pues desde el 7 de junio cuando Santander compró Popular por un euro, se contemplaba que la integración tendría una factura, un coste que ahora se concreta en el ajuste propuesto de 1.580 empleos en los servicios centrales de ambos bancos que entre los dos suman una plantilla de 6.000 personas. A eso habría que añadir la recolocación de otros 580 empleados del área de tecnología e informática que Santander tiene externalizada desde hace años. El 16 de noviembre empieza el proceso de negociación y entonces se conocerán los detalles de ese futuro ERE que llueve sobremojado porque hay que recordar que tanto Popular como Santander ya recortaron empleo el año pasado. Santander 1.380 salidas, Popular 2.590 y por la cuenta de resultados, no será porque es positiva. Santander ganó un 10% hasta septiembre, 5.077 millones más. En cualquier caso, antes de final de año, debe completarse esta fase de reestructuración que queremos comentar con Ana Herranz, que es la secretaria general de Comisiones Obreras de Banco, de Banco Santander. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Hola, buenos días. Entre salidas y recolocaciones hablamos de unos 2.100 trabajadores. ¿Esperaban una cifra tan alta así como primera propuesta? Eh, vamos a ver, esperábamos que fuera una cifra sensiblemente más baja, ¿no? Pero déjame hacer antes una puntualización, sí, claro. porque Banco Santander no compró el Banco Popular por un euro. Más bien fueron 7.000 millones de ampliación de capital que se ha estado realizando más un euro. 7.000 millones y un euro es lo que ha costado, ¿no? Esto de entrada. A ver, volviendo a, a ere, eh, sí, efectivamente pensamos que, que las sinergias que iba a producir la operación, pues iba a producir un, un, una redundancia mucho mayor de plantilla, ¿no? Sin embargo, somos, son cifras que la empresa da y que da todo un proceso de negociación, es decir, que para eso estamos los sindicatos y comisiones obreras, pues para liderar un proceso de tal manera que la salida no sea traumática, la salida de personal, tal y como pasó el año pasado, porque es verdad que dais datos de 1.300 salidas en Macos Santander, pero 700 fueron vía prejubilaciones, que no costaban además dinero al erario público, es decir… Que hay que matizar un poco las cosas porque si no se crea una alarma que tampoco tampoco es buena que se cree, ¿vale? Pues buscando matices, eh, no sé si vuestra sí. intención es que todas las salidas fueran del Popular. Ya sé que esto empieza ahora el 16 de noviembre. ¿Todas serán del lado del Popular? ¿Serán del lado no, del no, Santander? No, no. ¿Cómo quedaría no, no, no. O vuestra intención ese reparto? No, no, no, no, Nuestra intención es que salga, que al pérdida de empleo se realice de la, de la manera menos traumática posible, es decir, que no haya despidos forzosos, para entendernos. Uh -huh. Y nuestra idea es que se haga de una manera equilibrada entre las, dos, entre las dos plantillas, que se busque efectivamente dónde están las redundancias y que exista capilaridad. Quiero decir, eh, el Grupo Santander es una empresa, es un grupo muy grande, por lo tanto, problemas de empleo los mínimos. Tiene que haber, ¿no? Y desde ese punto de vista entendemos que es posible recolocar al personal excedente en los servicios centrales, ahora mismo, en otras empresas del grupo, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de garantizar la empleabilidad. Ya no en la casa matriz, en Banco Santander, pero Banco Santander tiene un espectro de sociedades, que fácilmente se puede recolocar a la gente ahí. De esa manera minimizaríamos, por supuesto, la, la pérdida de empleo en esto, ¿no? Y por otro lado, también jugamos con las prejubilaciones. Que, que es un, un instrumento que sabéis que ha sido el factor y el motor de reestructuración prácticamente del sector históricamente, ¿no? y sin costar dinero al erario público. Uh -huh. Entonces, son las dos vías que tenemos. Por un lado, exigir prejubilaciones, porque bien lo habéis dicho que Banco Santander es una empresa con beneficios, ¿no? por lo tanto, hacen falta recursos, y también eh, vía movilidad interna y movilidad entre grupo como medida de empleabilidad. Ana, y se está hablando, no sé si es así, eh, de 58 años como edad de corte. No sé si después de los últimos ajustes quedan trabajadores de esa edad. Hombre, la plantilla cada vez es más joven. Bajo Santander, la plantilla, la edad media, para que os hagáis una idea, es de 38 años. Es decir, que quedan personas con 58 años y más de 58, pero efectivamente la, los excesivos procesos de prejubilación que, que ha habido la han ido limitando, ¿no? Pero vamos a ver, hay que mapear la, la plantilla a cesta y, por supuesto, si hubiera capilaridad, que es lo que estamos diciendo, ¿qué quiere decir capilaridad? Que gente de servicios centrales pudieran pasar a la red y se abriera un expediente de jubilaciones en la red, seguramente en la red tendríamos más una plantilla más más posible que posiblemente cumpliera el requisito de los 58 años. Y si no, pues habría que, que intentar rebajar esa área de corte, claro. Ana Herrán, secretaria general de Comisiones Obreras de Banco de Santander. Gracias, Ana, por estar aquí en Radio Nacional de España. Un saludo. Gracias a vosotros. Chao. Bueno, hasta luego. Adiós, Maribel. Luego. Gracias.